Bueno, nosotros hacemos publicación de infinidad de datos de transporte, de, de movilidad, de todos los servicios que nosotros gestionamos, que es el autobús, la bicicleta, los aparcamientos. En aquellos casos en los que los datos detrás de esos datos hay una persona, eh, esos datos están accesibles para la propia compañía, pero en ningún caso se publican. ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que hay determinados identificadores, un identificador digital de un usuario, o sea, tarjeta de transporte público, su tarjeta de bicicletas, que en algún caso se utiliza para eh, publicar datos de movilidad o de uso de los diferentes servicios. Pero estos datos siempre se encriptan, de manera que nunca se publica la información, ni siquiera del identificador de esa persona, y además, si ese usuario eh, usa mucho el servicio y, y se va repitiendo en, en el tiempo, cada día cambiamos esa encriptación, de manera que en ningún caso se puede devolver, digamos, un dato que pueda identificar al usuario. Además, en aquellos datos que son eh, o bien en tiempo real o semitiempo real, el dato, los instantes donde hay un usuario afectado, lo que hacemos es aproximarlo a la hora, redondearlo a la hora en punto, en cada momento, de manera que tampoco se puede hacer un seguimiento de esos usuarios. ¿no? Y luego hay otros tipos de datos donde no se requiere tanta, eh, digamos, tanto detalle, donde se agregan datos por tipo de día o por franja horaria, de manera que tampoco en ningún caso se puede llegar a saber qué usuario hay detrás de, de ese uso. Bueno, El estudio de los patrones de movilidad de la ciudad a través de los datos que ellos mismos generan es algo que estamos trabajando desde la empresa municipal de transportes hace ya tiempo y lo que nos va a permitir en un futuro es llegar a detectar esos patrones de movilidad, intentar acercar la oferta de servicio, la planificación a la demanda real de los ciudadanos. ¿no? En ese sentido podremos llegar incluso a hacer una oferta de servicio más dinámica que se adapte a circunstancias eh, imprevistas de la ciudad o a circunstancias del tráfico o de la demanda ...que hagan que cambie esa oferta de servicio que tenemos planificada... ...y poder adaptarnos mejor, como digo, a la demanda de los usuarios. Creo que el disponer de datos de movilidad de los ciudadanos... ...va a permitir crear una cantidad de modelos de negocio... ...incluso para la propia administración... ...o que empresas ofrezcan servicios a la administración... ...en el sentido de poder llegar incluso a, por ejemplo... El ...dar información de cómo se van a mover las personas... ...en un determinado momento y que eh, estas plataformas de movilidad compartida, que ahora están en, eh, bueno, operando en, en la ciudad de Madrid, puedan flexibilizar su oferta o disponer de recursos donde se van a necesitar de una manera predictiva. ¿no? Eh, incluso en ese sentido podemos llegar a, a tener sistemas donde el, el transporte sea puramente a la demanda. ¿no? Puede haber compañías donde el, eh, se definan una serie de recursos, eh, vehículos para transportar personas y que sea a la demanda. ¿no? El usuario eh, dice qué servicio quiere, y eh, el operador le envía un, eh, un vehículo para llevarle a su destino. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede haber numerosos modelos que, que incluso ahora no podemos predecir eh, gracias al uso de, de los datos que se publican.